Hola chiquillos y chiquillas, vamos con el sexto capítulo de Hellblade eh, No estoy conforme con la calidad que están saliendo los videos eh, Acabo de hacer un par de configuraciones Y al tema del guardado eh, Le acabo de cambiar los bitrate o sea, Un asunto que tuve que investigar Echar una, Lo tenía como en 3500, 2500 y lo acabo de subir a 10.000. No sé cómo irá. En las pruebas que hice eh, mejoró bastante la calidad. Pero no sé cómo irá ir ahora de rendimiento, así que aquí vamos. I shall once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older, and where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Okay, no, no, can't see We're putting a chronometer here to not pass me the time. I don't like it. This place feels. What Just is this fun. place? Oh, oh, igual hay unos par de tirones, ¿eh? Espero que no se me crache el PC o algo así. Igual va fluido, ¿ah? ¿eh? Me, me va fluido. Ahí está Dilio. Por aquí no hay runas. Vamos. Ah, por eso huele mal. Es un pantano. Oh, ok. Ya tengo que ir por aquí creo Tengo que volver a la casa de ella Esta Parece la misma casa donde estábamos en la oscuridad No sé si En no, una eso solamente. ¿Por qué se puso negro? Qué asco A ver si mal no recuerdo si sí, mal no recuerdo Ah, claro, aquí habían de estas cosas que De estas cosas deconstruidas Oh, mira, mira, mira, mira. Los portales de antes Nice Sí, que hay... aquí juegan harto con el tema de esto De las cosas deconstruidas Que hay que buscar justo el ángulo So, sorry que interrumpa lo que están diciendo Y no tomar un poco de atención Pero me interesa más Avanzando que... A ver Creo que tengo que verlo desde el otro lado Vamos, vamos Tengo que venir para acá. Vamos. No. O sea, por aquí tengo que pasar, pero... Tengo que verlo desde arriba. Ahí hay una escalera. Ahí veo una escalera. Pero no puedo subir. Pero aquí tenemos este portal. Eh, no. Ah, sí, sí, sí, sí pero tendríamos que ver claro aquí okay, otro portal nice una runita la vamos a ver claro claro. la claro. and first the shepherd died, then a guest died, eh, and then the farm and then the farmer and six men It's not the end of espérate espérate, espérate, espérate, espérate, Ah, Este deja la puerta abierta. Esta puerta abierta. Ya, ya, ya, ya, ya. Claro, este deja esta puerta abierta. Y este... Claro, bloquea el paso. Pero me deja... Claro, ahí está. Vamos, subiendo, subiendo. Arriba. Claro, y desde aquí... Tendría que ver el puente. ¿Cómo ahí No. No, un poquito más acá. ¿Ahí? pero más atrás. Creo que ahí es, ¿eh? Sí, sí, sí, ahí. Va. ¡Oh, arregló el puente! Ah, sí, a pesar de que no hacen bullying. Igual son simpáticas las cabras. ¿Y aquí cómo paso por...? Quiero retroceder, ¿cierto? Sí, para aquí. Claro, claro. Subimos por acá. Oye, así se pone cuando hay lucha, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? I'm ¿No here. las ruinas. Delius! Oh, They're coming for me. Todo aquí van a ver de estos espejos así como de construcción ¿Por dónde? ¿Estoy muriendo? What? Ah, tengo que correr. Ah, tengo que correr. El otro. Investigando ahí, a ver si encuentro alguna runa. Creo que tengo que correr hacia donde está el fuego. Sí, hay como... No entiendo por qué cuando revivo. Me quita el... Eh... Corre, corre. Vamos. ¡Tengo que correr! ¡Es ¡Es ya... Corre, corre, corre... No tengo idea por dónde estoy yendo... Ay, ah, ay, ya tengo que seguir esta lucecita... Ya... <ríe> Dios mío, corre... Vale. No tengo idea para dónde tenía que correr. El... ¿Empezaré de cero? Sí, empiezo de cero. Ya, entonces ya sabemos dónde hay una, dónde está la otra. Pero la tercera es donde ya tenemos que ir por aquí. ¿Por qué estoy muriendo? ¿Por qué? ¿Por qué no me moví? ¿De inmediato? Vamos, oh, corre, corre, corre. Ya, corre. ¿Pero por qué muero el tiro? Creo que estoy bugueado. Creo que estoy altamente bullado. Sí, sí, sí, estoy bullado. Voy a salir al menú principal. La madre a confirmar. A continuar. Espero que se me haya desbullado y no tener que empezar de nuevo. Corre, corre corre ya está el acceso Bien, aquí está la P vamos tengo que ir está iluminado. vamos vamos vamos vamos corre vamos vamos vamos Corre, corre Aquí vamos la luz vamos Corre, corre, corre corre corre. vamos ¡Corre! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Bien! Yeah, ¡Nice! Lucha, luchando contra el, el murió ¿Tengo que hacer algo? No, no, no No tengo bien claro contra qué estábamos luchando ahora ¿eh? what happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. La rechazaron cuando. They make up stories de su tribu por lo que tiene, por esa oscuridad que tiene. My was right? so, por por tener la enfermedad que tiene. Claro, quizá las voces que escuchas son producto del, de la persecución que recibía cuando vivía en su trío. O sea, podría tener esta enfermedad, pero el hecho de que como lo trata el entorno puede empeorar o, o suavizar el tema. Ok, vamos. ¿Qué? ¿Ya tengo, ¿Ya tengo la espada? ¿Ya tengo la espada? ¿What? Nice. Creo que esto ya lo había desbloqueado. Sí, sí, sí. sí ya tengo la espada. Vamos a reventar, pero de una manera. Con esta espadita. No le dio la fuerza pasar the And she out leave her past behind clan. by the gods of darkness. No. Leave it. Here. He wants me to take it. <coughs> este espada fue porque yo la tengo, hijo. But years later, with Zinbal's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. La tragedia, La culparon de una plaga ¿O, o ella tenía esa plaga y los contagió a los otros. No, pues no tiene pinta de eso. Oh, de vira, esta cuestión, aquí pura pelea, aquí hay harta lucha. Vamos a probar el tiro de la espada, vamos. Está bonita, eh. Eh, eh, eh, what? Ah, tengo que enfocarme, tengo que enfocarme. Porque son como el cuervo este que se desaparecía. Se ve muy pulento. Bien, bien. Vamos, vamos. Dios mío. Cuidado. Cuidado con los manitos. Their memorial stone a secret come not here in the sun come not with a sword come not crying over a naked corpse come not with disturbed mind Oh okay Dios mío es como un infierno? ¿eh? Loco y caleta Does your precious gift sightless you the souls that rot here in this sea of corpses Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. Oh, you are a coward because you banned them your curse oh. instead of facing it. Ya vamos, pega, pega, pega ¡No estoy poniendo mucha atención! Uy, yo había peleado con este a sale! Ya ¿Este tipo cuando desaparece? se mueve rápido cuando estoy vamos, dale, dale voy <risa> en bueno el aire eso corre, patealo, patealo what? qué <risa> pégale, pégale, pégale nice vamos, vamos, ¿para dónde tengo que ir ahora? Uh ¿Está lento esto? No, no tomé mucha atención en, en la historia, sorry Pero estaba en plena batalla ¿Dónde ¿No está su mamá? ¿Por qué también? ¿Está atrapado aquí? ¿Qué onda? ¿Por qué me estás haciendo esto? Guá? Qué sight she y... épico ¿eh? ¿no? she me acordaba que esta mierda fuera tan épica ya pelea, vamos oh, si sí me acuerdo este hijo de putas. Vamos, por acá al lado, por acá al lado, bien, pero para el lado, para el lado. Oh, no, no, no, no, no, este grande, este grande mejor. Levántate, levántate. Vamos, vamos, vamos, vamos. Si sí, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Levántate. Oh, no, no, pero estoy muy lento, no, estoy muy lento. Estaba muertísimo. Es que ya había caído un par de veces y ya entonces. Vamos, vamos, vamos. Con tal de que no me quede buqueado. Vamos, vamos para el lado Ya Creo que tengo que esperar a que ataque Completo Uy, se parece alto al, al cuervo ¿Qué? What? No, sin trampa, sin trampa, sin trampa eso no lo había hecho antes. Corre, corre. Pégale. Esto se mueven rápido cuando estoy concentrado. Bien. Pégale, pégale. Concéntrate. Ah, tengo que pegarle primero para poder concentrarme O sea, igual sirve Corre, corre, corre, patalo, patalo No, muévete Uy, oh, no, pero son dos grandes No, para atrás, para atrás, para atrás Me a pegar el otro no, no caigan, no caigan, no caigan, no caigan, levántate. Pégale, pégale, pégale. Eso, pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Oh. Dios mío. ¿Dónde está el otro? Me atacaron por la espalda, no. Levántate, levántate. Ahora sí. Me toca a mí, guacho. Así está por el lado. Bien. Ya, vamos. Tranquilo, tranquilización. Oye, oh, este. No, no, no, pero. Sin trampa, sin trampa. Ahí está. Solo tenía que esperar la concentración. Mierda. Y tiene movimiento nuevo, ¿por qué? ¿Hace un tercero? ¿Por qué hace un tercero ahora? Vamos, vamos Pero concéntrate Estaba concentrando Ahora sí Pero ¿Por qué? Pero, pero, no, no, no Ahí está, ¿total? ¿Pero por qué por qué salen ¿Por qué tantos de estos? Vamos. Me la estoy comiendo toda, guacho. ¡No, no, no! ¡Sale, sale! Ahí está. ¡Pero no seas tramposo! ¿Por qué estás luchando por alguien que ya está muerto? Levántate, levántate. Just look around. Ahora sí. Vamos. Uy, este gigante to no. ¡No! No, Oye, ¿estos con constantemente van a estar desapareciendo? Si no se vale, ¿eh? Oh, por fin. Oh, por fin. Qué paranoia estos tío. Vamos. ¿Por aquí? Sí, sí, sí. No vi runas por aquí. Ah, no, creo que aquí ya no. Está todo lleno de cuerpos, güey. Pero ¿y a qué ser de veras estos cuerpos? ¿Son. Son las personas que murieron de su tribu? ¿O es derechamente el infierno de.? Ahí está, ahí está. Ahora no entiendo por qué su mamá está en un lugar tan importante dentro de infierno. ¡No my own. What? Where are you, mother? I want to be with you. That night she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua. Look at me. Do you hear them? They're calling for me. Tin? We've lost so many. I've lost my father. I can't lose you. Si sí, tiene pinta de que son muertes son las muertes que ya tuvo que ver. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. Words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senor? In us? Me gusta más cuando se ve, cuando tiene la pintura, ¿eh? que cuando está así la pintura. Estamos en el puente de nuevo. No me digas que es el hecho de, solo, de que solamente cuando agarré la, la espada pasó todo eso, Dios mío. O sea, imagínate. Haces algo y te, te va a ir por en, en la media volada en cada cosa que haces. Lo bacán es que estamos más sanos, ¿eh? Pues ¿Se acuerdan que cuando pasamos por aquí estábamos heridos? Entonces lo que vamos a hacer ahora es volver al puente y... y... retomar lo que habíamos dejado atrás El hecho de caer del puente nos hizo tomar esta espada y ya... Ok, ok, pues voce... sí. Ah, porque antes no estaba hablando. Solamente el tipo de la voz pulenta. Cor ¿Cómo la saludan? ¡Como te echamos de menos, Zeno! ¿eh? Volvimos Te encontramos De veras que había una puerta aquí Ah, de veras no. Espero que sea sí. Estaba... ahí Estaba George. Sí, Tranquilo Y algo otro No, no habíamos pasado por aquí. ¿O oh, sí? Oh, sí. Ah, I'm Bien. Ahorita. Okay. Otra runita. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf, Pero aquí no Rain. puedo volver. But Rain does not love the boy. Instead. He plans to use him for his own ends. You see, Rayan's father possessed a great treasure given by the gods. But Rayan's brother, Fafner, killed his father and took the gold all for himself. Fafner hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart he turned into a dark creature. Okay. Something behind the door. What is it? She can feel it. No. Don't open the door. Don't go in. Don't go back. Get back. A great beast guards Hellheim. Garm is its name. And yeah. it knows you are here, Senor. It can smell your stink. Stay in the Creo que este bicho tenía que estar constantemente así tengo, la... tengo que estar en la parte iluminada ¿Qué? ¿Por qué me mató? Si no estaba entrando Ah, porque tengo que correr? Vamos. Por el corredor. shadows. useless Mi espada es? Inútil. Entonces tengo que ir a la otra estación de luz. Que es allá. Corre, corre. It's me, Senua. I'm so loud. It's not her. I'm so full of hate. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. me with them Stop that's why they crawl through the walls Don't do you see to them? See them? Ya tengo que encontrar estos símbolos. Creo que alcanzó a encontrarlo antes de terminar este no capítulo. ¿verdad? A ver... Vamos a ir no, tiene pinta de que me va a demorar aquí. Creo que este capítulo lo va a dejar un poco más corto, más cortito. The cold, chill, fear. Sí, creo que lo voy a dejar aquí. I don't talk much about her father. ¿No? la antorcha. No bulléo. ¿No? no con ¿no? ¿No? si, si se nos apaga la antorcha. Ok, entonces aquí. ...mirando el fuego. No, no... ...nos despedimos de este capítulo. Ya sabes, si te gustó el video dale... ...un like. Suscríbete si te interesa ver más videos. Y voy a estar subiendo historias, mientras tanto... ...aprendiendo, básicamente. Y... ...si quieres recomendarme algún juego... ...dale. Escribe en la, ...en la... descripción. O sea... ...en los comentarios bajo la descripción. Y nada, nos vemos en el siguiente Chau chau